de Santiago, de Colombia, sí. ahora mismo trabajando en Florida. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia retomando de nuevo los cursos 1 y 2 de ANF? Ha sido una experiencia muy, eh, muy buena y, y, y, y ha cambiado mi vida porque es algo que, que tengo, algo que puedo ayudar a muchas, muchas personas y también eh, inco, inco, tiene que ver, en, en, aprendí todo sobre, sobre el, los órganos, sobre los nervios, eh, sistemas emocionales, linfáticos, así que es algo que, que no he aprendido en esta, eh, con, con tanta... Eh, Precisión, digamos, sí. en, en, en el colegio. Tu ver el cuerpo, para ver el cuerpo de una forma holística. Holística, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Está ilusionado de traer a ANF a Colombia? Sí, me fascinaría. No he, no he vivido ahí mucho tiempo, pero tengo mucha familia. Y ya estoy pensando en mi prima y mi primo que, <risa> que hacen cosas eh, en, en Colombia y qué conexiones tengo sí. allá para, para poder eh, invitarlos a ustedes allá para, para seguir. Expandiendo, se dice? Sí. Expandiendo en efecto por todo el mundo. Creer, créeme que iríamos sí, sí. a Colombia. Pues genial, muchas gracias por compartir tu experiencia en estos días aquí en Orlando y esperemos que, que puedas traer la terapia a Colombia y que sigas ayudando a tanta gente como lo estás haciendo aquí en Florida. Gracias. Muchas gracias por, por ser parte de la familia ENF. Muchas gracias, Muchas gracias.